sem producer. ¿Qué? ¿Qué? De. que la componga, dicen que esta es mi moda, quiero un paso al frente pa' que se oponga, dicen que tira su voz pa' que no responda, baby, como cuando el te me metí, dame el botín, dame me puse los botín, baby, baby, ya, yeah, ya. Yeah. Pero tiene que ver.